Hola, ¿qué tal, gente ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a otro nuevo video, chicos. Y bueno, antes de empezar, vamos a poner una métrica de 4: uh, ¿Qué? Joder. Hola, ¿qué tal, gentes? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a otro nuevo video. Y bueno, chicos, vamos a poner antes de empezar una métrica de 411 likes. A ver si podemos llegar. Y pues bueno, Hyperson Hypersonic. Hypersonic, ojo. Subsonic y Panasonic siendo verificados ya. O sea, ya fueron verificados Panasonic por guitar y. Subsonic por Combine y subido por, bueno, de, lo publicó en la cuenta de Bprint. Y pues bueno, ya en estos momentos estamos viendo que Panasonic ya es String Demon, ya le dieron Featured así rápido, pero la verdad es que tiene mucho relleno. ¿Para qué? ¿Para qué decirlo mentiras? Pero hay mucho relleno en este nivel, llega hasta el 75-76. Y ya después de para allá es relleno, ¿vale? Eso sí hay que decirlo, pues, la verdad es que me parece más difícil Subsonic, ¿por qué? Pues porque Subsonic, a pesar de que no tiene relleno, tiene partes duals, tiene partes que son de timing muy increíbles y eso lo hace eh, más difícil, ¿vale? Eh, Panasonic, eh, hay una confusión de algunos jugadores y es que Panasonic, ¿cómo decirlo? Eh, Panasonic... En esta, más tarde voy a subir un video hablando sobre esto, ¿vale? Sobre la historia de, esto, de, esto, de todo esto de Panasonic de, No, de Panasonic, bueno, sí, los Subsonic, bueno De toda la historia de los Sonic y Panasonic también, obviamente Que Panasonic, para muchos que tienen la inquietud Y muchos que siguen diciendo que pertenece a la serie Pues les tengo que decir que no, ¿vale? Más tarde voy a subir un video hablando de todo esto Porque hay mucha gente que se confunde, ¿vale? Y pues eso está mal, ¿vale? Porque, eh, aunque Panasonic fue creado antes de la serie de los Sonic Pues, eh, no, no hace parte Porque, bueno, más tarde Les voy a dejar el live. más tarde voy a subir un video Sobre eso, ¿vale? Explicando toda la, la Historia de los Sonic y todo eso Y todo esto y que pues, bueno chicos eh, Esto acá fue el video, un video cortico ¿Vale? Porque, bueno, solo les quería venir a Informar esto, que ya fue verificado Subsonic y Panasonic ¿Subsonic que Pues bueno, un, uno fue verificado un día tras día, ¿no? A, ayer fue verificado eh, Panasonic y hoy fue verificado subsonic. Bueno, hasta lo que yo sé, ¿vale? Así que pues, bueno, espero, bueno, que aunque en Europa creo que habrá sido el mismo día, ¿vale? Pero no sé, no estoy seguro, ¿vale? Pero acá en Latinoamérica no Así que pues bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Ya saben, no olviden dejar un likecito, seguirme en Twitter, suscribirse a mi segundo canal. Y nos vemos, ¡hasta la próxima! ¡Adiós! Ya me voy a lavar los platos, joder.